se celebró en, la, en nuestro país el, como cada año el último domingo de cada eh, mayo eh, se celebra el Día de las Madres. Parece ser que la covidianidad y, el, y, el, y este nuevo estado en que estamos no afectó grandemente. Afectó en el sentido del abrazo efusivo y la reunión eh, donde la conversación y los recuerdos y las añoranzas la y el deseo de tener de, de ver a las madres eh, acompañó, aunque no sea el, el asunto del, del estado físico. pero Una vimos muestra, que, un, sí, una muestra pero, serio de lo especial, de lo que significan las claro. madres para sus hijos, es que no importó, como tú señala la cotidianidad esta situación de pandemia que vive la República Dominicana para impedir que los hijos llegaran con ese detallito, con ese regalito, hasta su madre y decirle felicidades mamá. Así que en el día de ayer, serio, viernes, sábado y domingo, pues nosotros pudimos ver una actividad casi en su totalidad reactivada, la actividad económica producto de la, de la asistencia de personas. Eh, busca de su regalito para mamá. ¿Eso es cierto lo que tú acabas de señalar? Y, y si tú te fijas, la, lo que no podían hacer de una forma u otra, el, ese acercamiento lo hicieron a través de las redes sociales, utilizando estas nuevas plataformas como son el Zoom, el Google Meet, todo eh, eh, lo que tenemos a mano para eh, de una forma eh, visual, tener ese acercamiento eh, a ese ser que de, indudablemente... Eh, es el que es el centro del universo porque es el que genera y que emerge las, el, todo lo que es el ser humano es la que da luz al ser humano y por lo tanto tiene un, un sitio especial y diferente en cada pensamiento, no importa la religión, la raza o el credo que usted tenga, eh, va a ser siempre una un, el, una un ente especial en la sociedad y aunque no vimos las grandes filas y las grandes aglomeraciones en las en la tiendas, pero también la gran mayoría de las madres aconsejaron a sus hijos que mejor le mandaran una foto, le mandaran un mensaje, lo visualizaran y no se eh, expusieran a que ella pueda perder su hijo en una fila 15 días después por un, eh, una enfermedad que estamos todos inmersos en ella, una enfermedad que... Eh, nosotros eh, estamos en una situación especial como es una pandemia y por lo tanto todo aquel que no pudo acercarse a su madre lo hizo de diferentes formas y ella estaba de acuerdo debido a que en un sacrificio eh, un un, una, un regalo una, una obtención material no va, a, no va a, a estar por encima del amor que le tiene esa madre a ese hijo y mejor lo prefiere, prefiere mejor que esté vivo y no que esté ah, enfermo o, ah, o fallezca después de este día de las manos Así es. Otro comentario, sería antes de pasar a, la, a los principales titulares que traen los medios nacionales e internacionales y que no podemos nosotros dejar de hacer la situación que en este momento de protesta que reina en, en los estados de los Estados Unidos de Norteamérica, la situación esta que ha llevado a más de 25 citados a declarar un toque de queda producto de los, de las reacción que ha tenido la ciudadanía producto de la muerte el pasado lunes de este afroamericano George Floyd, eh, producto ¿verdad? de la agresividad y una reacción, eh, un exceso por parte de un policía en la ciudad de Minneapolis así que sí. eh, una situación serio que está, está, tiene situación difícil te digo que ya antes de, de ayer, eh, con unos 25 estados más de 25 estados en Estados Unidos o pues fue declarado un toque de queda producto de la reacción de la ciudadanía haciendo disturbios, incluso hasta quemando los edificios, saqueo, también, los, también los, el vandalismo saqueo, claro, eh, también claro, queremos claro, decir claro, que eso, claro, no, eso claro. no fue eso no fue una protesta, eso sí. no son protestas, porque el individuo claro. era un un, un personaje sí, importante ni nada de eso el, el claro, saqueo es producto decir, de la delincuencia nosotros, nosotros rechazamos el, el saqueo, producto de la delincuencia que aprovecha estos momentos como en toda parte del mundo para hacer de la suya, ahora bien, qué bueno que la persona, digo que bueno en el sentido de la reacción que se ha tenido no es una figura política, no es una figura no, sino no. un simple ciudadano que, que fue muerto de una manera atroz por un policía un exceso Verdad de un policía, y fíjate cómo ha eh, calado en la sensibilidad de las personas que se ha visto, que ha, que ha reaccionado de esta forma, tirándose a las calles, y esto trajo como consecuencia para que los 25 estados haya sido llamado toque de queda, cosa que decíamos ahorita hacer nosotros, que tal vez, que un toque de queda de un mes en nuestro país, es una hora en Estados Unidos por la magnitud que tiene esto y lo que esto conlleva la las consecuencias que puede traer, Mira, cuando digo no... eso, serio y tú decías que no hay ninguna figura de, ¿verdad? Sí, este joven es que es, pero, pero fíjate cómo, una muerte. Y fíjate cómo reacciona. Y sí. digo esto porque donde quiera hacerlo se puede señalar. Porque vamos a extrapolar que esa situación que se dio en esta ciudad de Estados Unidos lo hubiese sido aquí, en este país. ¿Qué hubiese pasado? 200 no, muertos. No y, y ya, ahora lo que sí <risa> no estamos muerte. convencidos y seguros, que el régimen de consecuencias se le será aplicado a este policía y tal vez algunos. Que andaban en la patrulla, eh, le va a caer todo el peso de la ley como una situación muy excesiva, a tal punto que murió este joven afroamericano el, el, el, Pero sí, el, el, el acto es un acto que, lo primero, sabemos cómo es la justicia norteamericana, y de si ya tenga sus debilidades, pero no tan débil como la de nosotros. La, pero ver, yo vi todos estos reportajes y he visto toda, todos esos, estos videos, y yo veo con qué alegría la gente. Entra a las tiendas a robar, a robar, porque eso es robar, eso no es vandalismo, eso es robar. Entra a las tiendas a saquearla, a robarla, con esa alegría, ese contentismo, como quiero decir, yo espero que maten dos o tres más para que sigamos en este, en este asunto. O sea, que ese apoyo eh, está un poquito manchado por el vandalismo y el robo que, que eh, hay en esas grandes ciudades, o sea que no hay una protesta en las calles con con con una con un, con pancarta, con una, con una marcha, no, no, no, estamos hablando de, de que la gente dis, está disfrutando ir a robar a una tienda, o sea, a robar a una tienda, o sea, eh, honestamente no entiendo el apoyo, no entiendo la moralidad. Que hay yo, en, en el, en el. yo entiendo lo que tú dices, ahora para mí esos saqueos que se pueden estar dando, tal esta vez yo lo voy a minimizar por, el, por la forma que produjo la protesta, yo de manera otra zona, minimizo lo de, lo de los saqueos, porque realmente la, la, la, la, la idea con que se está protestando es por la muerte atroz de este joven por parte y de y la hacer, policía, por este de policía de la ciudad bueno, no puedo, yo no creo que no creo que, tú ves, que eso pueda, eh, eh, tal vez, empañar. Eh, eh, Fíjate que, como nosotros siempre decimos, eh, que una, tal vez, cosa negativa puede, tal vez, eh, opacar lo, la, la realidad que produjo esta protesta. Vamos, entonces, a pasar a los principales titulares, mi, mi amigo y mi